A ver, a ver, a ver, a ver Así te quiero, así te quiero. A ver. Que gane el mejor plantín. El... que gane vos. <ríe> Playboker! Que gane el mejor Playboker! <risa> Pelotudo era, ¿qué te pensás que sos, boludo. El señor de la franquicia sos, boludo. <risa> <El> Empaladón. <risa> Te aguantan para. El incursor anal. Ahora saber cómo te empalo. Ahí entró mi amigo. Dale. Una cosa es que entre. Otra cosa es que la usé. <risa> La concha de... ¿Qué, dice? ¿Qué, ¿Qué ¿Qué es eso? La deja girada a dos turnos, digamos Así <risa> es la que... <risa> de tu madre no me dejó girada la carta <risa> ¿Qué Hijo de Pum. Al cabo que ni quería, boludo <risa> ¿Cómo voy a jugar con tu cuerpo? Se uh, viene mi amiga de 5 ítem. ¿eh? ¿Qué es eso? Conjorte de la zarza. ¿Qué es eso? Alicia Morocha, ¿viste? Ah, esa mientras tienes otra criatura va creciendo. ¿no? Nada, si sí, tengo una más azul. Le da más 1 más 1, pero no es que le da más 1 más 1 por cada carta, sino que es única vez más 1. O sea, si tengo otra azul se transforma en una 2-2. Si no es re contra ilegal. Jaja, mirá qué puta. Pero, pero hacete que coger, boludo. Voy a sacar esta de mierda. <risa> Caliente. para sea, como voy a divertir eso de puta. <risa> Uy, la concha de tu madre. Todos flotan. <risa> todos flotan. Están <Bludo. risa> todos todo puestos, boludo. <risa> <risa> Te bajo el teniente prepucio, uh, uh, uh, uh, Ya que le tengo miedo a puto Dame tu mejor golpe, dame tu mejor golpe No, voy a guardar para F Entonces, desintegrar, ¿sabes dónde te la vas a meter? Descanto Me canto en el medio del orto La vamos a guardar para después Guardalo para esta con a concha de tu madre Vení con papi se Sol... llama Hijo de puta Me afanaste la carta La concha de tu madre Se te va a el mazo para siempre boludo Te la saca en la vida real viste La guardo en la billetera Después el chavo Ahora me tenés que dar la carta Y la tarjeta de crédito ¿verdad? Me afanaste el fénix La puta que te parió El fénix la puta que te parió ¿Cómo me vas a afanar del fénix, la concha de tu madre? La parte me viene perfecta, ¿eh? Un <risa> reforro ¿Cómo me vas a afanar del fénix, hijo de puta? Dale, dale, dale, puto, dale, usalo Usalo, te morís de ganas, puto Sí, haceme mierda todo Muy loco, chao. Es que no te da la nafta, puto. <risa> Se ponía re loco, dale, dale. Dale, puto. <risa> ah, como genera suspenso el pelotudo. Que eso, Hitchcock, boludo. Devolver <risa> el Fénix, hijo de puta, sabía que te lo podía contrarrestar en el mismo turno. La concha de tu madre. Bien pensado, bien pensado. Puto, me acordé que ese puto del otro día lo usó. El otro cabeza de rodilla la quiso usar el otro día y le salió mal. Otro puto Val de mierda. A ver, a ver. ¿Cómo mueve la colita? ¿Lo ¿No atacaste? ¿Tenés miedo, puto? No, boludo, no vale la pena perder mi fe <risa> te tiro una hacha de lave y te hago pipa, Gil, boludo <risa> <risa> eso, eso, eso, eso, eso. Igual esos tragos de mierda los sacrificos, se si hacen 1-1 uno, uno, nunca van a ser más que uno. <risa> ¿Qué carta tiraste, hijo de puta? Te giro la carta. La concha de tu madre, hijo de puta. La mega concha de tu madre. Eh, mira que puto beso. Mmm, <risa> pelotudo. Para conseguir, para conseguir el empanador. Uh, forra, eh. ni me asustas, ni me asustas. Ya tu Sí, igual me cago el intercambio que hicimos, boludo. Me pegaste, me sacaste cuatro Que carta de mierda jugaste. Oh, puta de mierda. Tiene ganas. Mira cómo flota, putito. Mira cómo flota. Pedazo de moco. No te lo puedo creer, no me vino un maná. A la concha. De... <ríe> la pasan pasan la mejor familia, ¿verdad? Duele verte con un tipo. <ríe> Pega, puto, dale. El 10, te morís de gana. Pega, puto. Uf, dame tu mejor golpe. Tengo un ejército de hadas esperándote. Bro. Eso. <laughs> uh, Duele, duele, duele. Duele, duele, duele. La mierda. Ay, la concha de tu madre. Ya está. No te lo puedo creer, me está viniendo un maná, la resulta que parió. Un maná de mierda necesito. Hijo de puta. Es la peor cuando pasa eso, ¡Qué verga! No te lo puedo creer, boludo. <risa> hijo de puta, un maná de mierda te pido, boludo no me puedes hacer esto, boludo, jame de joder pero vos te pensás que me intimidas? nah, ¿sabes qué? ¿Qué pasando? se Ahí la que te la gente de C, ¿no? La de Trala, a papá no Ahí Está la que de la gente de mal que te la vida de boludo. A papá iba a matar no. la, iba a matar la vez, iba a bajar uno cada uno y quería que caiga <risa> con las cartera más bajas para hacerte la pipa boludo. Calidad, papá. Tiene a tres, tres, tres o una de dos y te iba ahí si me mataba la otra. ¿no? Ya te rendí. ¿Con quién te pensás que, que estás jugando, papá? Un poco de suspenso. <risa> Me enfermo. Uh... Ya tuya, o esa voladora de mierda que tenés, la reputa que te parió. Cargando, hijo de mi puta, la cucha de tu madre, la reputa que te parió. ¿Sabes que no entra? no no ¡No es una mierda! ¡No es una mierda! ¡No es una mierda! ¡La cucha de tu madre! ¿Sabes que no hijo entra? De ¡Hijo de mi puta! ¿Sabes que no entra, pedazo de puta? de tu madre! Aguanta que lo ah, agrega no. a Diego, te que estás rompiendo. ¿Quieres perder la voladora? ¿Quieres perder la voladora, gile. A Aguanta que lo agrega a Diego en la charla, espera. Que... Por eso no muestro fotos del Carl. <risa> ¿En serio pensás que iba a entrar? La concha de tu madre, hijo de puta! La concha de tu madre! ¿De verdad por un segundo pensaste que iba a entrar esa carta? Se pone boludo, se pone mal. ¿Qué te hizo pensar que ibas a poder bajar esa carta jugando contra mí? ¿Are you talking to me? un you talking to me? No, que gente de mierda. Loco, no puedo ver lo que estás haciendo. Compartime la pantalla. Difícil. A ver, a ver. Sí, estaba, estaba pensando en bloquearte, justamente. <risa> Lavado de dinero. ¿cómo te molestas, boludo? Los pobres de vos, bebé Vaya, ya está, me haces mierda. Tú me haces a cagazo, una mierda. Igual nadie te gana como yo que te, ma te mato en piloto automático. Este pelotudo se fue, boludo. Digo, se <risa> Te fue. tiré un hechizo y me fue de la mierda. ¿Qué ha, boludo? Se me fue abandonar porque yo lo no daba por perdido. Justo una poronga que tiró, la último renglón decía que eh, no lo puedo atacar a menos que no sean con cartas voladoras Y la única carta mía que estaba hasta la mega pija con aura con todo, no volaba Entonces no, me mató la vos. máquina <risa> <risa> ¿Sí? la Fue genial, fue genial, tendría que haber filmado esa partida <risa> vino copado, Carlos es mal hijo de puta te puedo descartar algo Carlos bueno cielo está bien ya lo mataste enciende sí no, hijo de puta está esto? escucha pocas veces en la vida me reí tanto con algo que solo lo escucho y no lo ves que no sea sé la radio nada más que porque ese se la voy a dejar entrar me bajó el 5-4 elemental de fuego. Que se va a morir ahora. No, se lo no vas a volver a la mano. No, porque tiene. tiene prisa, me va a atacar con todo. Se lo vas a volver a la mano. No. ¿Qué, ¿Qué, mi amor? Lo... Estoy evaluando. Lo puedo poner en la computadora, pero. Bueno, seguí pegándole que voy a tirar hielo seco en agua para divertirme. Dale. Ahí <ríe> ven. Te dije, papá te dije papá, me dejás en uno y es lo mismo que nada, boludo, no aprende más Nooo, oh, la puta que te pido <ríe> Me vas a dar a mi mano, hijo de puta, la concha para que te... <ríe> y, y te bajo otra, nada más que para, para llenar de cartas la del lugar Ya le salta el turno, hijo de puta Te la mangas, no, sos un cagón Sos <ríe> <ríe> <ríe> un cagón es <ríe> la para <ríe> ¡Anda, maricón! Te fuiste a comprar un mazo para ganarme, puto, porque ya no te termino que qué... Pero ahora te juego con los de la primera expansión, puto, del, del... ¡Este mazo te lo compraste ahora, maricón! <risa> ¡Anda, puto! ¡Logro desbloqueado!